hospital ha ido eh, descarga, descargando eh, por el ya por el deterioro y por el cumplimiento de su vida útil estos equipos para nosotros poderlos sacar del hospital tenemos primero tienen que ser entregados a bienes nacionales bienes nacionales hace unos dos años eh, pudieron venir a, venir al hospital donde nos, se llevaron una serie de otros equipos que habían y eh, a la fecha ellos alegan que no tienen espacio para llevarse estos. Tenemos dos ambulancias que tienen ya tiempo acá, un camión pequeño que ya, son, ya se descargaron para que viene Nacionales se haga cargo de los mismos. Eh, pudiese esto eh, verse como parte del deterioro de la institución, pero si esta institución de bienes nacionales no cumple con su rol, realmente nosotros vamos a tener esa problemática instalada en nuestro hospital.